Y Argeni Contreras era asistente de Manuel Riva. Entonces, bajo ninguna circunstancia, como le decía yo a mi amigo y hermano Emanuel Trinidad, una muerte se justifica. Porque ellos quisieron decir, yo no tengo esa prueba, ni mucho menos que Junior como que lo extorsionaba y le quitaba dinero y le iba a quitar un dinero, le iban a llevar unos millones de pesos, para que no siguiera tratando ese caso. Y ya habían hecho de que unos acuerdos para entregarle mismo a Argenis, y cuando supuestamente habían quedado de verse, para de que entregarle dinero, lo que hicieron fue matarlo, pero de una forma brutal, que conmovió al país, conmocionó a esta sociedad, esa muerte, porque se vio como una muerte de la intolerancia, se vio como una muerte... Eh, para callar voz independientemente porque si se denunció y después se alió a relucir que había muchas irregularidades en la ONSA y para que ustedes vean el nivel de, de degradación que llevó, lle, lle, llevó el gobierno de Danilo Medina el Sistema Judicial Dominicano y el Ministerio Público. Quisieron poner a Manuel Rivas como que sí tuvo ligado a esto de corrupción, pero que no tuvo que ver nada con la muerte de, de Junior Ramírez. Bueno, el caso es que Argeni llegó hoy y lo fueron, déjame ver si encuentro, porque, eh, eh, eh, para presentarle la foto, porque este fue un caso que conmovió eh, a este país. Entonces, eh, ya él está aquí, tenía un par de años, que estaba preso en Estados Unidos y no lo deportaban. Entonces, este, eh, eh, apeló a muchísimo Ah, bueno, míralo ahí, míralo ahí, ahí está. Apeló a muchísimos... Eh, subterfugio para evitar que lo mandaran al país a rendir cuenta, a dar cuenta por ese crimen. Pero finalmente, finalmente el hombre llegó y va a tener que enfrentar la justicia de la República Dominicana. Eh, estoy de acuerdo con que se toque el himno nacional y que el himno nacional, como era en aquellos tiempos, que cuando uno llegaba a la escuela se cantaba el himno nacional, y los estudiantes, eh, cuando estábamos pequeñitos, veíamos subir la bandera y se les rendía homenaje a nuestra bandera y a nuestros símbolos patrios, que eso se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo y, y porque hay una línea para que nuestra juventud, nuestro pueblo, le pierda amor a nuestros valores patrios, morales, a nuestros símbolos, porque un pueblo que no conoce ni respeta los símbolos, ni domina sus símbolos patrios, sus héroes, sus mártires, su figura más descollante en el arte, la cultura, el deporte, la intelectualidad, los próceres que han ofrendado vida por construir una nación, un pueblo que no está, no llega lejos. Entonces, yo estoy de acuerdo. Igualmente, que se conozca la constitución de la república. En la medida que un ciudadano de un país conoce su constitución, los deberes y los derechos que le asisten. En esa medida, ese ciudadano toma un nivel de conciencia que es mucho más difícil usted venirle con una trapizonda. De modo que yo estoy de acuerdo tanto con el aprendizaje de la constitución y darla a conocer a los más amplios sectores como eh, el canto del himno nacional en las escuelas y los centros que se puedan. Porque el ministro de Educación ha propuesto que para graduarse de bachiller un estudiante tiene que saberse el himno nacional. Y yo estoy de acuerdo. Hay que insistir en esos símbolos patrios, en esos valores. Porque una de las cosas que tenemos en este país y por lo cual esta delincuencia que ha borrado de esa juventud que está inmerso en ese mundo. Todo vestigio. Esos eso son porquerías humanas. Que, no, que son seres que están ahí. Pero que no tienen ningún concepto. De lo que son esos valores. Y lo que implican para una nación. Para una sociedad. Seres que lo tiran al mundo. Y su único fin es conseguir cuartos para droga, Para alcohol. Para cosas. Pero eso no saben nada. Entonces, ese, ese mundo se va ampliando cada día más. De gente sin criterios, sin, sin amor a su país, a su símbolo. Y cada día nos están desculturizando más. Yo a veces me asombro cuando voy por la calle, presidente Guzmán, palabra en inglés. conchole pero nuestro idioma es el español. ¿Por qué yo tengo que hablar inglés y, y venir con baile y que rute y qué sé yo qué y muchísimos términos? Es que no se sienten orgullosos. Es que se sienten avergonzados de su raza, de su nacimiento, de su ascendencia. Caramba, esos países. Los haitianos que viven hablando muchísimos disparates, muchísimos baboso. Los haitianos se sienten orgullosos de ser haitianos. Y donde quiera que van se sienten orgullosos. Y, y, y aman su, su costumbre, su cultura. Los mexicanos por igual. Los ecuatorianos por igual, los costarricenses se sienten orgullosos de ser costarricenses y de lo que ellos son como nación. Los brasileños por igual, menos el dominicano. El dominicano quiere ser americano, quiere ser puertorriqueño y quiere eh, los símbolos de esa vaina. Y tú lo oyes hablando de disparate, de nacionalismo, de vaina y de qué. Son un, un grupo baboso, que uno vive indignado cuando ve todas esas porquerías. A un negocio le ponen un nombre en inglés. Coño, ¿usted no siente por este pueblo? Y usted lo ve de baboso. Y le ponen nombre a los niños y a los hijos extraños. Que no son propios de esta cultura. Y usted lo ve de baboso. Hablando disparate, doctor Peralta. Y van a por un negocio y le ponen de una vez. Que yo, ¿qué vaina en inglés? Coño, póngale el nombre español y siéntase orgulloso de esta tierra. O es que usted se siente avergonzado. Lárguese de aquí. Que los los tiburones, como hoy, que agarraron 197, que se iban por Puerto Rico. Bueno, entonces, este, mañana yo... Eh, vamos a coger esta llamada breve, un poquito breve, porque el doctor Peralta... Hola, sí, Omar, bueno. es, es Fabio. El, el tema que tú estás tratando es importantísimo para todos nosotros los dominicanos. Claro. aquí se han, se han perdido los valores pa patrios y la gente no le como que no le ha pedido, han perdido el interés hacia los símbolos patrios Yo le preguntas a un estudiante que, que es el pues, significado de los tres colores de la bandera y no saben así es. te lo voy a decir a la misma error significa la sangre derramada por los patriotas en la puerta de la Sí. Como, como que está pe, pe, problema, pero de todas maneras ya tú enviaste el mensaje que es muy interesante sumamente interesante de los significados de los colores, yo creo que hay que insistir en eso, le iba a decir que mañana porque el tiempo no me da, y es un tema que tengo que dedicarle varios minutos pero sí, desde hoy le voy a adelantar que ese va a ser el tema central de mañana. Porque he visto muchos dirigentes y cuadros medianos y de abajo del PRM que cada día, y hoy vi una movilización en Enriquillo, al presidente Abinader lo recibieron con protesta en Santo Domingo Este y, sí, y donde quiera. Y vi a Guido Gómez Mazara eh, hablando de la diablura, pero hoy dos dirigentes... De ese partido Y miren yo no tengo nada contra nadie Yo respeto Pero la verdad es que es una vergüenza Que debiera darle vergüenza a estos dirigentes de aquí A los de aquí A estos dirigenticos eh, que, que debiera darle vergüenza Oigan De la persona que voy a decir es amigo mío Pero hay cosas que oh, el maestro de ceremonia, como se quejaba un dirigente del PRM hoy, del alto de Juan Pablo Duarte, nuestro amigo Israel Paredes, que es un símbolo del PLD. Y es que el PRM no tiene comunicador ni tiene maestro de ceremonia. ¿Qué partidito que está dando vergüenza? Mira, están trabajando no para cuatro años, están trabajando para dos años. Porque está, están... ¿Tú sabes lo que dijo Guido Gómez Mazara? que lo vi yo, que esos mandos de la policía, de la fuerza, además son todos todo peledeíta. todos peledeítas, y que fue a un restaurante a buscar una comida y se encontró con tres generales que se quisieron mandar, dando la información a dos dirigentes del PLD que él conoce, y, y, y dijo que muchos funcionarios y dirigentes de ese PRM, eh, las mujeres más bonitas que los peledeístas dejaron eh, Ellos conciliando y cosas Y dejando a un lado su Oye qué vergüenza debiera darle Pero a quién más que eso da vergüenza A quién más que eso da vergüenza Nada más el mimero Todos esos militantes pasándola de Caín Y ellos hablándole mentiras Los principales dirigentes Y utilizándolos coño no se dejen utilizar De esos babosos No se dejen utilizar Mañana yo voy a tratar este tema en grande Con mucho dato para que ustedes vean ese partido era la continuación de lo que era el viejo PRD que no pasa de cuatro años en el gobierno. Porque lo hace tan malo y trata tan mal a su gente, a los que se fajan por ellos, como lo decía el propio Guido. Que terminan ellos mismos despreciándolo y sacándolo de poder. Terminan ellos mismos porque lo maltratan tanto y ellos se encopetan y se vuelven locos. Y votan las mujeres de ellos, ellos, ellos se ponen así, encopetados. Ese tema lo vamos a tratar mañana. Adelante, señor director, que venimos con el doctor Peralta a hablar de medicina.